Bueno, la VERCOV es la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, es la permisionaria de Radio Teocelo y trabaja bajo la premisa de eh, que los medios de comunicación deben de estar en manos y al servicio de la ciudadanía. Y en esa medida eh, tiene tres medios de comunicación, Radio Teocelo, con 46 años eh, de existencia. Teocelo TV, que tiene cinco años eh, y que es un... Proyecto de video comunitario con miras a hacer una televisora comunitaria. Se llama Teocelo TV, eh, haciendo referencia a que si Televisa y TV Azteca no te ven, Teocelo TV. Y es lo mismo, simplemente darle voz y visibilizar a las personas con sus actividades, con sus problemáticas, con sus tradiciones, con su cultura, con sus intereses, pero en lugar de radio, a través de video y esperando que. En en un no muy largo plazo se convierte en una televisora. Y el, el, el, y el otro proyecto más reciente es el periódico Altavoz, que tiene cuatro años, y que es eh, la prensa escrita, que también creemos que era muy importante tener un periódico de, de ese tipo en la zona. Y lo mismo es un periódico con noticias regionales, comunitarias, eh, crítico y, y reflexivo.